El agua nos da la vida, no deje que se la complique. Canalum es líder en España en canalón de aluminio sin soldaduras. Nuestros distribuidores oficiales le entregarán un presupuesto cerrado, garantizándole la calidad de la instalación, realizando un trabajo rápido, limpio, sin obras. Canalum se adapta a cualquier tipo de construcción. Confíe su instalación a los distribuidores oficiales Canalum.